Señores, a partir de mañana, desde las 3 p.m. no se vende alcohol en todo el territorio nacional. Hay hey. bobo. Bobo. Ay, Y no bobo. son de jaraca los bobos. Bueno. <risa> bueno. Así es, mediante el decreto presidencial 349-21, emitido ayer por el gobierno, queda reducido el horario para la venta de bebidas alcohólicas a nivel nacional para ser consumidas en espacios públicos y privados, desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana del otro día, así como el consumo mismo de estos productos en dichos lugares. Estas y otras medidas fueron dispuestas en el decreto, que entrarán en vigencia ya como tú dijiste, Néstor, mañana miércoles, día 2 de junio, hasta el próximo miércoles 9, o sea, por una semana, pero las autoridades estarían en la disposición de revisar esas medidas. O sea, si no nos portamos bien... Vamos a seguir el próximo miércoles con lo mismo. Asimismo, en el artículo 9 del presente decreto, anuncian la regulación de lugares de consumo Son... de alimentos y medidas. Dice el, el decreto: se dispone que los lugares de consumo Son de alimentos bien, y bebidas en, el todo, en todo el territorio nacional. Perdón, Villalona, perdón que le interrumpa. Hasta el 50% de su capacidad total. Ah. ¿Hasta cuándo esta medida que tomó.? Eh... Hasta el miércoles 9 de junio, hasta la semana próxima. Ok, es el toque de queda, toda la medida, hasta el 9. Exactamente, las medidas que se tomaron anoche por una semana hasta el día 9. Pero es posible que esas medidas se mantengan dependiendo de cómo se comporten los indicadores del COVID-19, principalmente en el Gran Santo Domingo. <risa> <risa> <risa> <risa> esos caballos y esos muros que andan irrespetando tienen que hacer algo porque mire nosotros nos salvamos porque tenemos una, una cantidad elevada de, de que se han vacunado sí, ya, sí, sí. Sí. por eso es que nosotros nos salvamos y se queda normal el toque de queda en la, sí, provincia aquí en la No provincia y Duarte. tampoco que estoy viendo que mucha gente desde que vieron que aquí no se va a hacer el toque de queda empezó a celebrar que sí que sigue que bajen un chin ese que sí, que sigue sí, el teteo, que vamos a salir, que no me haya, porque si no, nos toca a nosotros después. Claro. O sea. Yo creo que aquí, aquí en San Francisco de Macorís, se van a tomar medidas ya como se está se está haciendo. Han tumbado varios pares, la discoteca ya está cerrada, ese tipo de cosas. No creo que los, los, los fanáticos del teteo se vayan a salir con la suya en esta ocasión. Creo que aunque ¿Ay? no se hayan tomado medidas con el toque de queda, sí se van a tomar medidas en lo que es salud pública y muchas restricciones. Sí. Eso, eso claro, yo creo que sí, que poniendo estas medidas no es muy beneficiaria para los empresarios que tienen su negocio, negocio ¿sabes? Porque mantienen de ahí, muchas personas viven de lo que es eh, estos esto establecimientos que venden bebidas. ¿Entiendes? Pero eh, estamos volviendo para atrás con el meneo. Y, eso? y la policía tiene que arreciar, como dicen, y en cuanto a esos teteos clandestinos y porque se a, debe, ahora uh -huh. se bebe más que cuando no había pandemia exactamente entonces los culpables no Eso creo que siento. sean los negocios que es esas reuniones que se hacen en los barrios pienso so sí, clandestino. sí. Sí, claro. no clandestinos no solo en los barrios tú sabes sino también en los en algunos que otros riquitos unos que otros popis que hacen un corito ahí eso también está sano en villita, no no no porque los popis se meten ahí te teo también en los barrios. Ay, Han tenido que ay, meterse. Me que... Tengo información de que hay mucho popis infiltrado en, lo, en los teteos. Claro, oh, me ha llegado teteo. esa información que vemos, vemos mucho blanquito con su vaso agarrado, peinaditos lado, como hablamos ayer claro. en los teteos, en esquina picante. Ay, sí. y tenemos imagen y de todo, entonces, ah, entonces o sea, que la, la mamá, vaina está fuera. son los pobres, los riquitos también se meten. la culpa de que a los guaguaguá, los tigres los y alencos ya ni salen a la calle, son los popis. <risa> la la Juventud, como dice mamá. <risa> Mira, eh, y la policía tiene que dejar el miedo de que le van a criticar. O sea, bueno, tú sabes que... Sí. El, el año pasado, cuando la policía comenzó a meterse a los barrios, comenzaron a criticar que no. Ay, vio, ay, también violentos violento, que yo qué, le daban por en, los pies. Ay, cuando Y cuando y por eso, entonces la policía dejó de ir para allá. Ay, y ahí no, fue cuando comenzó mi, el ay, Ahora es que tienen de que ir, porque la gente se lo está sí, tomando. La chelcha. gente se canta y se llora. ¿eh? Ahora la gente se está tomando esa chelilla. La gente chelcha. se canta y se llora. Y ¿eh? la policía se mete y rompe todo ese teteo. Ay, Dios mío. Ay, mongolico, Dios mío, que estaba Ah, pues sí es mongolico, ¿qué Hace, eh. ¿Tú entiendes? Ay, ay tío, Dios mío, me le dije, ay, la sí. niña mía, ay, Camila, ¿qué te dije? ¿Qué hacía ah, Camila ahí? Una niña de la iglesia, ay, Dios, ¿Qué? ay, que me le llegue un cachazo, ay. ay o Si sea, bueno. ahí, si usted sabe El, que no que, puede estar ahí. Yo estaba ahí, no estaba sí. ahí. Por pues, la esquina que lo agarraron, ahí no estaba ahí. Porque yo he vivido eso. Tú lo puedes ver, lo agarran tirando piedra con las piedras en la mano oh, y dicen que no. Que no. <ríe> Ay, ya lo sabe. Lo agarran con, ve, tanta, con lo la sé. piedra ahí. Ve. Una vez agarran uno así con la piedra ahí en la mano. Uh -huh. Y la mamá que no es doña Pero mire el video donde este muchacho tirando piedra. ¿Quién es ese? Y aún así te lo no, dicen que oye, no yo tengo que ver. No tengo que ver nada. Ese muchacho. Se es manipulado por la, la policía. Y Dios. Y la vieja del video. Dice que mi hijo no atraca y roba. esto, eh, pero no. Motores no. Dice no, no, no, no, no. <risas> la vieja, motores no. Y roba cualquier Y roba. Celulares, eh, lo, lo vende allá, Ayman, pero él... No puede ver Cualquier... Él nos roba motor. Oíste, nos roba motor, dice. Robamos ella tol. No, eso no se puede. Usted debe orientar a sus hijos, los que viven con usted. Hello, buenas. Hello. Qué buenas. Su orden. Camila. Ay. Buenas. Eh, yo tengo un esquiveo, un rominito, para un corito bacano. ¿Tú te atreves conmigo para en en la pasola? Oh, ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡Contéstale! En pasola. Pero, en pas ¿cómo tú te llamas? Ah, no, pero sin minutos no venga aquí a llamar. <risa> ah, no no venga a llamar claro. sin minutos. ¿Cuál es que tiene que decir cómo es cómo, ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ah yo no hay, hay pasola que valen ciento y pico esa día. ah también ¿Eh? sí, sí, sí, sí <risa> hay pasola que valen unos cuartos ¿Cómo, porque la vio montado conmigo el otro día allá, porque ya no. pues, crean que no ¿Tú te que te ya munico, no tengo familia Oh, se monte mi pasol, entonces ya los tigres no. Pues él, él, ese él, a, a ese gesto lo dijiste que no, entonces a la pasola dijiste que sí. No, no, no, no, Ah, no, era no, por eso, eso. apoya ah, pues yo sé, apoya no, yo sé. Entonces, no, entonces la es que pasola de familia, la, la pasola de familia que te llena de humo, es eh, sí, vea. <risa> okay. Ahora no, vamos ya como. ¿La <risa> <Na>, que nos hicimos todo y pues es lo buena? Bueno, sí, Nieto bendiciones Dios para ti Neto Amén amén y usted estaba perdido Dios mío no, que se estaba perdido porque se me murió mi madre Sí, lo sentimos mucho aquí No enteramos de, de esa pérdida gracias Neto y para informarle al caballero que llamó, que llamó que esa joven no se merece ese respeto que ese señor le dijo Ay. de que para un teteo de que de un brugal no esa esa dama que está ahí no se le hace esa actividad que le dijo, si sí, no se le dice, qué bonita era esa niña. Verdad, Pero no verdad. Eso, y por otro lado, para decirte, que tú quieres ver cómo se acaba el toque de queda. Si Luis Abinader pusiera, todo el que lo agarren después del toque de queda, cinco días preso del parque a limpiarlo al cuartel. Entonces así se acaba, porque hoy en día yo me vacuné, y el señor que está al lado, él dijo la razón por qué no se vacuna. Porque le dio el COVID a él y tiene que esperar que un doctor llame para ver si se puede en la vacuna. Vamos ¿Qué pasa? Esperar. El hecho de que él no quiera ponerse la vacuna es que le han permitido no ponérsela. Entonces <risa> luego, todo el que sea joven de 18 a 100 años debe vacunarse. Porque yo también me puse la vacuna, Bien. tengo 51 años de edad. Y tengo siete hijos, igual oh, wow. que esa jovencita, tengo cinco hembras y dos varones. Y cada uno oh, de wow. los padres tiene que dar educación a sus hijos. Bendiciones yo para ustedes y cuídense mucho. El Señor los protege en su problema y un toque de queda aquí en Pimentel con ustedes, lo oigo todos los días, aunque estoy de duelo. Bendiciones y quieren su madre siempre. Amén, amén, hermano. Muchas gracias no, a ese fiel fuerte. televidente. Eh, Julio César es de Pimentel. Y no fuerte. Señores, fue otra apagada. cosa. Espérate, porque le estamos echando culpa de amar el teteo. Uh -huh. Hello, buena? Buena. Sí. ¿Qué tal, qué tal? Esos tiguerones. Estamos bien, bien de los míos. Qué. Mi loco, mira. loquito le queda bien la gorrita. Te la lucite ahí. ¡Ah! Mi ¡La familia! Oye, mi panal, mi panal, Lo que sí. te voy vale, sí, a decir sí. a ti. Sígueme, sígueme. Aquí. Oye, dan. 5 mil pesos para que uno se vacune, yo me vacuno y voy para ¡Ahhh! Rico, voy a ir. ¡Abacurato, loco! ¡Davo el teteo! ¡Davo el teteo! ¡Ahhh! ¡Cinco mil quiere! Dale ahí, Romil. Como yo. ¿Qué no quería? 5 <risa> pues que mil, eh? <risa> eh? mil quiere. Y hablamos de eso. De la familia. <risa> <risa> ah. Señores, dame el teteo en los barrios. Aquí hay supermercado, full de gente. ¿Eh? Aquí está el aeropuerto, full de gente. Los bancos no cerrarán nunca. Las tiendas. Las tiendas, aquí da manos el teteo. Vamos, vamos a ponernos claro. Cierto. ¿Eh? Aquí están la surtidora, full de gente topándose, gente tosiendo, de todo. Da manos el teteo. que usted ve? ¿eh? No, el mercado muchacho. No se diga. No, no el teteo. Hello, buena. Hello, Seto, Adelante. Adelante es de, de provincia de La Vega La Vega sí. ¿Cómo te sientes, este hermano? Este, hermano? Muy bien, estamos en sintonía viendo ese programa. Gracias, gracias por el apoyo. Sí. El eh, día eh, que usted vino aquí a la, Vega, la gente le gustó canciones. Ah, gracias, gracias. Estamos por allá sí. promocionando sí. el tema. Sí, un respeto para la dama y un respeto para que tiene el gorro negro también ahí. Claro, gente, claro son claro. dos do bellezas la televisión. Sí, estamos en sintonía que en su programa aquí en la provincia de La Vega. Un saludo a quien allá, la familia. Sí, a mi abro, aquí en el de Guayacán. A, a él, la, la, la Vega. De la Vega. A Guayacán, un saludo a mi gente linda. La Vega somos todos buenos. ¿Eh? Un saludo sí, a esa estamos, gente de Guayacán La Vega. Sí, estamos en sintonía tiene su programa. Gracias, muchas gracias, hermano. Un programa internacional rompiendo vacas <risa> ah, eh, ese gordo con ese sombrero ha puesto a la gente loca hoy eh, sí, va tiene que, que venir más frecuente claro, más tuyo mira pero no solo o sea los teteos tú sabes y los bancos verdad pero también la, eh, la gente no cumple como tú dijiste que es mejor eh, arrear a las vacas no no, no 50 gente. vacas te oyen más pero oye, no también esos, esos lugares en esos lugares no se no hacen cumplir las reglas del distanciamiento o sea yo no sé por qué no lo hacen. No será porque se rindieron mm. o porque tienen que. Que yo, es mejor cuidar vaca yo que dije, él, que yo no dije el otro día que, que no es tanto el toque de queda es la medida que hay que tomar porque el toque de queda no ha hecho mucha cosa el toque de queda solo no, no, un pie no hace nada ayuda ayuda sí. ayuda pero no ganamos nada que en el día nos reunamos en el, en el mercado en, el, en los supermercados y en la noche di que tranca o sea y no, mira y mira, no a, no a, de la tarde, mira aquí se habría propuesto que había que cerrar todo lo que sea de venta de bebidas alcohólicas hasta que pasara esto sí. A las 3 de la tarde, tú, ey, aquí está Arismendi. Hey, un saludo, a nuestro a, a, compañero Arismendi La Antigua. Un saludo, saludo muchachos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Todo sí. bien, todo bien. La grata presencia suya aquí. Señor, este hombre, este hombre, Arismendi La Antigua, llegando a todo el mundo, gracias a ti y a Claro, eh, son primos ellos, ¿no? <risa> ¿Cómo? Claro, ahí está Arismendi La Antigua, compañero de nosotros, el papá, la noticia y el reportaje. Él ¿eh? es lo mío, no bateaba nada con los eli pero... <risa> con caos, con caos no, muchachos de la Javieras para el mundo Sí. aplauso la Javiera! Sí. entonces como te decía Néstor poner a las 3 de la tarde eso, el cierre de los negocios prácticamente le impide a cualquier gente que quiera hacer un, un cansito en la noche ir a comprar la bebida porque sí. eh, Cierto. No, no es verdad que tú desde tu trabajo vas a llamar y que ¡hey! Va, un, dame un pedido ahí de un esquive esta noche no no no, no es fácil es, no es, difícil. Es, es, es difícil la vuelta y después de semanas y después del de día de la madre oye que semana santa del día de la madre que tú sabes que eso es un hoyo que, se le, que le queda a uno no eso así <risa> es son cierto. las medidas que ha tomado el poder ejecutivo señores y vámonos a una pausa y retornamos con lo que nos sobró son a los doctores que llamen aquí para que me orienten a la familia la en cuanto familia. a la vacuna 809 725 0505 -05 -05. <risa> <risa>